<coughs> yeah. Go, be free. Go. Go be free Go be free Go be free si rapeo te contagio, esto no es blas Y blasfemias en epitafios, no el cuento de Peter Pan Me los rulo como Garfios, junto a mis hombres del saco Mezclado con poco tabaco, pa'l pulmón de Slenderman Abre la boca que escupo, va con remojo el esputo Una flema de moco, le otorga un jugo rollo zumo Con pamba de lujo, un toco la tosta en el desayuno Ya es cuestión de gustos, yo me los trago, pero antes los rumio Guardo las babas de rapeos largos, de cuatro minutos en tarros que escondo a buen recaudo desde que iba al instituto Junto al bidón de bajas Pero ese es otro proyecto del que os hablaré largo y tendido Cuando tenga tiempo Ahora tengo el puto COVID Brian dentro Haciendo mates en mi cuerpo Dadme un paracetamol y tiempo muerto Mi médica me indica que no salga de momento Me prescribe que escriba un temazo y lo hago sin esfuerzo Sois más imbéciles que hablar bien de Jeff Bezos Y más rancios que Amancio donando antes de evadir impuestos Me merezco la corona de hacer el rap más infecto Tú te mereces una corona Pero de flores como los muertos 2022 desde el centro Enseñando a usar el micro bien a una piara de cerdos Del hobby al tajo No desconecto Ahora sí con 10 días de baja O me saco un nuevo trabajo O me mato a pajas Ya veremos Ya sabemos que es caprichoso el destino Me siento en el punto de mira Entiendo al gobierno chino Quiero pasar desapercibido Siendo positivo Y paso una tarde de perros Con John Castle y Al Chino, sube lo primo, no voy sobrado, soy objetivo, Os mando a vuestro zulo como el COVID cada vez que escribo. Otros rapean como el culo durante años convencidos de que lo hacen guapo y guapa es la coña de sus amigos. <risa> da pena, sí, aunque hay que decirlo, la escena del rap actual se asemeja a un puto circo haciéndolo todo por plata, te venden hasta pestiños con su marca, lanzan campañas para estafar a los niños, van de calle aunque no salgan de su cueva y quiero que hablan de pasta en letras porque Esperan que así la pasta les llueva Quieren ser su propio jefe y convencerte de que merecen la pena Más pesados que el que invierte en criptomonedas A ver si pilláis ya un COVID gordo y os lleva Tu música es tan moderna que es soltera Mi musa está soltera La tuya hace decena en ensaladilla rusa y kebab que no pega ¿Y quién pone la queja, eh? Cualquiera Arevalo bars, arréglalo más Joder, qué percal, me van a cancelar de rapear Covid Free 22 fans. Si entro presos quiero, dejo paypal en el bio, pa' que me mandéis dinero. <risa>